Hello, my friend. How are you today? Estoy aquí en un pequeño parque eh, que pueden ver. Hay muchos árboles y en sí donde está sosteniendo la el soporte de la cámara eh, son unas piedras gigantes, gigantes. Yo vine aquí porque en sí yo vengo eh, se puede decir que los fines de semana entre sábado y domingo, y me la paso meditando aquí en el bosque. Eh, me recuerdo cuando yo leía el pasaje de Jesús, en el cual dice que Él cuando salía a orar, se iba a los montes, se iba a lugares donde estaba solo. Y, y realmente yo me preguntaba por qué, por qué, por qué Jesús se iba a... A orar en, en una soledad, en un bosque, en una montaña. Es más, por eso está el monte de Sion. Y, y realmente debo decirles que la naturaleza es algo espectacular. Es algo que, que cuando tú te sientes estresado, eh, tienes problemas o cualquier otras cosas. Yo te recomiendo que vayas a un parque porque... Te vas a poder relajar, desestresar y vas a conseguir una mejor vida espiritual. Ahora, ¿cuál vida espiritual yo te estoy diciendo? Cuando tú conoces quién es tu Dios, tú no crees en un Dios de la naturaleza. No hay, porque eso ya lo estamos llamando Dioses. Hay un solo Dios que creó todo esto. La naturaleza, el ser humano, los animales Los peces Pero mucha gente confunde esto Con que el dios del sol, el dios de la naturaleza La madre naturaleza y todo Pero déjame decirte que no Que solamente hay un dios en el cual creó todo Y no hay dioses ¿Qué es lo que yo hago aquí en esto cuando yo estoy en esta situación? En sí yo siempre me baso dependiendo del problema que yo tengo, ¿no? O a veces también necesito hablar con Dios para que me dé sabiduría en qué decisiones tomar en mi vida. Como seres humanos yo creo que todas las personas, por más cristianas que seamos, o que estemos apegados a Dios, siempre buscamos respuestas, siempre eh, vamos a buscar de alguna u otra manera amigos, amigas que nos aconsejen. Pero es mucho mejor platicar con Dios, saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, para qué estamos en, este, en ese lugar o en ese punto. ¿Será que Dios necesita que haga una obra en mi trabajo? ¿Será que Dios quiere que haga una obra en mi casa? ¿O en la casa del vecino? Realmente um, a veces no entendemos las cosas por las cuales suceden. Eh, que perdemos un familiar. O que perdemos un hijo, una hija. Un amigo, una amiga. Y... Y a veces Dios tiene preparado un maravilloso plan en el cual tú no lo entenderás hasta que encuentras el final de la historia. Eh, no sé ustedes, pero casi todo por lo regular, todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado. Y les voy a contar un poquito acerca de mi vida, ¿no? Mi vida fue algo un poco difícil de vivir porque al no tener las posiciones económicas se hace cada vez más difícil pero eso me enseñó algo que, que antes eh, yo lo veía que decía wow, ¿por qué, ¿por qué hacen eso conmigo? ¿por qué así? ¿por qué tengo que hacer esto? ¿por qué aquello? y todo el por qué, por qué, por qué y ahora la fecha que yo estoy viviendo en, en estos tiempos creo que Dios me puso en esos lugares para aprender, para prepararme en la vida para que eh, si yo tuviera que barrer supiera barrer si, si tuviera que lavar platos se lavar platos si tuviera que servir aprendí a servir Dios siempre nos pone en lugares para que Aprendamos a ayudar a los demás Es una de las tareas que más se nos ha olvidado realmente ¿Por qué? Porque dicen Yo soy católico Yo soy cristiano Yo soy de este Y yo no me junto con ustedes No A veces el yo, el yo, el yo Hace que las personas Que tú les puedas decir Por favor, puedes barrer y lo toman a mal por lo regular me ha tocado personas donde dice, ah no, ese no es mi trabajo que lo haga otro por eso le pagan a otras personas muchas de las veces eh, estamos así con esa situación en el cual no queremos ayudar al prójimo cuando es un beneficio para nosotros mismos en sí yo cuando hago las cosas, no las hago para estar ahí con el jefe o aquello. Es para hacerme más práctico para, para mi trabajo y para uh, no estar tan estresado en la forma de trabajar. O en mi casa o en cualquier otro lado. Siempre trato de hacerlo para que pueda ser un gran beneficio para cada uno de nosotros. Eh, en este lugar, eh, no sé si has estudiado un poco, pero eh, se ha descubierto científicamente y muchas personas lo dicen, que es mejor que vayas a un campo, o a un parque, a un lugar donde te puedas distraer y, y quitarte todas esas malas energías. ¿Por qué? Porque así como en tu casa acumulas basura y vas acumulando y acumulando y acumulando, ¿qué, vas a, ¿qué va a pasar? Tienes un basurero en tu casa. Entonces, cuando tú empiezas a limpiar tu casa, wow, te sientes que dices, ah, oh, señor, tranquilidad y eso, ¿no? Pues así pasa cuando tú vienes a un lugar de estos, en realidad... ...tienes problemas, personas negativas... Eh, ...muchas situaciones en las cuales te estresas y pierdes el control, la verdad... ...te puedes llegar a suicidar también... ...entonces uh, yo te recomiendo que, que visites uno de los parques que estén cerca de ti... ...a mucha gente le gusta el mar... Mucha, ...a mí me gustan en especial las montañas, los parques... Eh, el agua también, pero no no eh, en sí yo busco algunas algunos lugares de playas bonitas, eh, pero si tú puedes hacer esto maravilloso, tenlo por seguro que liberas todas esas malas toxinas que tienes en tu mente, también uh, Aparte puedes disfrutar con la familia, puedes disfrutar con tus hijos, tus hijas, con tu esposa. Eh, es una forma en la cual también puedes unir a la familia. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio un Edén. Y cada vez que, que yo veo un parque así que me gusta, o una montaña donde tienen lagos o más que nada lagos o ríos, yo me pregunto cómo será el Edén, ¿no? Y esa es la esperanza mía de estar en la nueva tierra que Dios nos promete. Que dice que aquellos que guarden sus mandamientos y tengan la fe de Jesús, vamos a tener la esperanza de ver una tierra prometida. Así como a Abraham se le dio esa promesa de darle una nueva tierra, así nosotros que tenemos a, a Dios en nuestro lado vamos a hacer amigos y amigas espero te haya gustado este pequeño video fue un video que yo practico en mi vida no es un tema en específico pero es algo que yo hago realmente en mi vida y les quise compartir el, un poco de mí porque mucha gente cuando me ven en camisa, me ven eh, bien vestido, me dicen, ah, no, es muy payaso, muy creído, piensan que tiene mucho dinero, y no. Y realmente mi padre eh, es sastre, eh, yo aprendí a vestirme por eso, pero mucha gente me juzgaba, decía, ah, no, qué camisa, que no estamos a la onda y bla, bla. bla. Y entonces um, empecé a vestirme como... El todo el mundo, ¿no? Pero realmente cuando tú te vistes con camisa, eh, pantalón, de vestir, un saco, te ves muy, muy diferente. Realmente ahorita estoy con un polo y este, y pues estoy aquí en un parque, no puedo venir de traje aquí en un, en un lugar donde necesito estar cómodo, ¿no? Entonces, Creo que los, cada tipo de ropa es para un lugar en específico Porque no puedes ir en traje cuando tú eres albañil, ¿verdad? No lo usarías O no harías pants No llevarías pants al trabajo si tú trabajas en una oficina Donde tienes que ir bien presentable Eso no es creerse la, la, la vestimenta no te hace mejor persona lo que te hace mejor persona es lo que tienes en el corazón. Y el amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Es algo tan sencillo que, que nosotros hemos olvidado esos grandes mandamientos. En la cual en esta pandemia realmente lo estamos viendo, ¿no? Donde eh, no queremos ayudar a la persona, no queremos aquello... Y si tú te tienes miedo a la muerte, morir en un coronavirus o una pandemia, una plaga, qué triste, ¿no? Porque pues, yo prefiero morir ayudando a una persona que esté enferma o que le haya pasado algo que morir no haciendo nada. Entonces yo te invito, amigo y amiga, que si te gusta este vídeo no olvides darle like suscribirte si es nuevo eh, y comparte con todos los amigos que tengas tal vez estarán pasando problemas tal vez el matrimonio no está yendo bien mira te recomiendo que vengas a parques así montañas te vayas distraigas dale su espacio a todo mundo a veces tanto el matrimonio necesita un pequeño espacio en el cual puedan liberarse de todas las toxinas y realmente es un poco difícil el matrimonio. Uh, bueno, pues cuídense mucho. Que hablé, you my friend and family. Eh, los veo en el siguiente vídeo.